En esta segunda pregunta del examen de fracciones de segundo de ESO, nos pedían ordenar estas tres fracciones que tenemos aquí. Como tienen distinto denominador, las reducimos a común denominador. Vamos a factorizar los denominadores. 6 es 2 por 3, 5 es 5 y 4 es 2 al cuadrado. Para calcular el mínimo común múltiplo nos quedamos con los factores no comunes, que no hay ninguno, y los no comunes, elevado a su potencia mayor, y nos da un total de 60. Ese 60... Lo colocamos como el nuevo denominador y dividimos 60 entre el antiguo denominador y lo multiplicamos por 5. Y eso lo hacemos tres veces. Ahí tenemos los nuevos numeradores. Fijaros que como las tres fracciones son de mismo denominador, la mayor es la que tenga mayor numerador. Así que esta será la primera, esta será la segunda y esta será la tercera. Y ahora ya ordenamos de mayor o menor la primera, la segunda y la tercera, que son las originales.